Bienvenidos, buen día. Una vez más aquí nos reencontramos en Al Día, el informativo de la televisión universitaria. Estamos con varios temas en la jornada de hoy y el segmento turismo para la tercera edad que hoy... Vamos a hablar de una infusión eh, muy conocida aquí en el litoral y bueno en todo el mundo en realidad porque ya se ha extendido esta costumbre de tomar mate. Vamos a hablar específicamente del mate con las chicas eh, de este segmento que ya están preparadas para el día de hoy. Nos trajeron un poco de la historia, un poco de esto de que, que forma parte de la idiosincrasia a todos los argentinos y los misioneros por supuesto. Así que en un ratito vamos a tenerlas a ellas eh, que vinieron a visitarnos en el día de hoy. Por otro lado, eh, vamos a hablar acerca de las asignaciones universales, asignación universal eh, de la ANSES. Vamos a hablar con Mario Esper Perrier, que es el delegado aquí en la provincia de Misiones de lances Vamos a hablar sobre este tema y también vamos a hacer un recordatorio de los 12 años eh, del fallecimiento de Néstor Kirchner, expresidente de la República Argentina, que ha marcado eh, varias líneas en todo lo que tiene que ver eh, con la economía, con eh, la, toda la reestructuración de, del país en una época en la que eh, estuvo marcada por varios desequilibrios. Bueno, vamos a hablar sobre este tema también con Mario Perier, eh, así que otro de los temas que vamos a estar compartiendo en la jornada de hoy. Y eh, temas relacionados con el ámbito universitario, así que en un ratito volvemos después de una pausa. Antes recordar que podés ingresar en transmedia.unam.do.ar, la página donde nos ves en vivo. Bueno, estamos de regreso eh, aquí en el informativo y vamos a hablar acerca de un portal educativo que están lanzando una campaña para eh, juntar fondos para sostener justamente este portal. Se trata de ATR Litoral, eh, que es un... Una plataforma web con videos tutoriales que tiene por objetivo enseñar a estudiantes primarios la ejecución de instrumentos musicales ¿sí? y la interpretación de canciones del repertorio popular regional. Y vamos a hablar con Alejandro Vallejos, que él es el responsable de todo el área de comunicación de este portal, eh, para que nos explique un poquito y enterarnos de, de qué se trata esta campaña. Entonces, eh, ya te damos la bienvenida, Alejandro. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Perfecto. De acá, desde Formosa, un saludo afectuoso ahí para toda la gente de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Alejandro. Bueno, y contanos un poquito acerca de ATR, ¿qué, ¿qué es? Bueno, te cuento. Este es un proyecto que está dirigido por Jorge Barrio Nuevo, que es un destacado audiovisualista, colega de, de Formosa, ...y hemos armado un equipo con la productora general que es eh, Maru Riveros... ...y convocamos a varios músicos y músicas de, de aquí de, de Formosa... ...para formar parte de esta iniciativa, de este proyecto que postulamos el año pasado... ...a la convocatoria de Gestionar Futuro eh, del Ministerio de Cultura de la Nación... ...resultamos ser uno de los proyectos, uno de los siete proyectos ganadores de, de Formosa y a partir de ahí bueno empezamos a desarrollar eh, esta, este portal educativo eh, con la participación de, de aproximadamente eh, 16, 15 músicos. Sí. Eh, se tratan de videos tutoriales, tres en este momento están subidos en la plataforma 2, uno es Tardecitas Formoseñas y el otro es José Correntino uh -huh. y tenemos grabado eh, Merceditas, que bueno, está ahí en proceso de, de edición y postproducción. Eh, la idea justamente es que convocar a, a chicos, no solamente de chicos y chicas, no solamente de, de Formosa, sino también de toda la región NEA, de la región litoral, uh -huh. eh, razón por la cual eh, hemos conseguido los, los auspicios y el patrocinio del proyecto de parte de eh, bueno, Ministerio Secretaría de Cultura de, de Misiones, en el caso particular de Formosa, por supuesto, del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, del Instituto de Cultura del Chaco y del Instituto de Cultura de, de Corrientes. Es un proyecto bastante ambicioso. En principio lo hemos pensado no solamente para, para Formosa, sino también para que tenga proyección regional y también, eh, por qué no, nacional. Eh, inclusive, bueno, hace poquito aquí se desarrolló eh, el Encuentro de Cultura Federal. Tuve la posibilidad de, de dialogar con Charo Garín, que es la vicepresidenta de inamo del Instituto Nacional de, de la Música, justamente para ver bueno vías alternativas de financiamiento del, del proyecto. Este año nos presentamos nuevamente en la convocatoria 2022 de Gestionar Futuro. Resultamos eh, proyecto suplente, razón por la cual... Eh, bueno, nos quedamos sin fondos como para poder sostener, el, eh, en, en principio, el portal, claro. eh, que para nosotros claro. es fundamental para, para que después, a partir de ahí, surja el interés de los entes gubernamentales, de, del sector privado y, y, y, y, bueno, y todos aquellos que quieran acompañar la iniciativa. Uh -huh. eh, para eso, eh, bueno, eh, hay una aplicación que se llama Cafecito, que la pueden descargar y allí van a bueno, pueden poder poner el, el nombre de ATR Litoral uh -huh. y ahí van a encontrar la forma de poder colaborar. Les da, les da la opción de, de contribuir desde, dos, desde 250 pesos, 500 y 1.000 mil, y mil pesos. Uh -huh. eh, y sino también, bueno, acceder a la página web para que puedan chusmear y ver de qué se trata, ahí está toda la info, atrlitoral.com. Uh -huh. eh, una cosita que quiero destacar, uh -huh. es en principio lo que nosotros apuntamos es un concurso, primero ofrecer estos tutoriales sí. de manera práctica, son tutoriales que están preparados para que puedan los chicos, puedan, chicos y chicas puedan eh, aprender a tocar la guitarra, la flauta, el acordeón, el bombo, y después digamos cómo ensamblar todo eso para interpretar la canción. Y la idea es que eh, una vez que puedan eh, haber logrado esa interpretación, presentar el video a la plataforma en un concurso, y de esa manera, el, el, la mejor interpretación se lleva, o la escuela ganadora se lleva los instrumentos. Así que bueno, eh, ese es más o menos el, el objetivo del, del proyecto. Sí. Y, y bueno, desde ya agradecidos por, por esta oportunidad, por el espacio sí. para para difundir, difundir el mismo y difundir también la campaña. Sí, estuve leyendo, Alejandro, que eh, bueno han convocado a casas de instrumentos para que eh, justamente sean auspiciantes y donen algunos instrumentos, ¿no? ¿Han logrado Sí, bueno, eso? sí, ese, ese es el... La... Y bueno, recién lanzamos la, la campaña en estos días. Claro. Eh, hemos tenido, por supuesto, una charla también precisamente un secretario de Cultura de, de la provincia, sí. y Jorge Santander, quedó que también nos, nos, nos, van, a, nos van a apoyar. Uh -huh. Y para nosotros es fundamental darle visibilidad, porque claro. creemos que, que tiene un potencial enorme Enorme, por, por, digamos, por la característica que tiene el, el proyecto, uh -huh. por eh, la cantidad de gente, que de, de artistas que hemos involucrado y que pretendemos involucrar, no solamente de Formosa, sino también de la, de la región. Okay. Apelamos también, lo hablamos con, con Charo Bogarín, para tener un espacio dentro de Unísono, el programa que tiene el Instituto Nacional de la Música uh -huh. en la televisión pública. Así que, bueno, estamos pensando, eh, pensando en grande y en principio, bueno, obviamente, pensamos, lo pensamos del litoral, pero ¿por qué no pensarlo también, como bien te decía anteriormente, a sí. nivel nacional? Sí. Bueno, y también eh, el tema de la exposición de los talentos a través de los di distintos canales, eh, distintas emisoras, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, eso también. Uh -huh. Déjame, por supuesto, agradecer a UNAM Transmedia que ofició y patrocinó el proyecto. Eh, de igual modo lo ha hecho el Canal 11 de Formosa... 5 satelital de Corrientes y Chaco TV de, de Chaco eh, eh, eh, todo este material que nosotros lleguemos a recopilar, no solamente de las canciones que van a, que van a estar subidas en, en el portal, sino eventualmente eh, otras canciones que también lo, los chicos preparen todo ese material eh, la idea es que forme parte de, de, de, del contenido de, los, de, de, de un programa justamente ATR Litoral ...que se emitiría por, por las señales anteriormente mencionadas. Uh -huh. Alejandro, contamos un poquito cómo nace esta idea, cómo surge a partir de, de un hecho puntual... O, ...o para mostrar los talentos del litoral, cómo surge. Bueno, te cuento, eh, tanto Jorge como yo venimos trabajando juntos eh, desde el 2013 a la, a la fecha. Nos tocó justamente producir la primera serie de, de, de, de ficción... Uh -huh cultural educativa, que inclusive se, se, también se difundió en, en, en Misiones, Circo Yasilla Teré, y venimos trabajando mucho en, en contenidos edu eh, culturales educativos destinados a la infancia. De hecho, también hay un proyecto que, que participamos y que se emitió en an Transmedia, Ñan de bichos, ganador del, del primer Martín Fierro Federal de la Televisión de Formosa, sí. y siempre ha sido nuestro interés justamente en, en generar contenido de esta característica. La Ventana Mágica es otro, es otro proyecto que, que tuvimos la, la posibilidad de producir sí. conjuntamente, también tuvo visibilidad en, en UNAN Transmedia, así que bueno, siempre, siempre tiene que ver con eso. Eh, y en este caso particular hemos puesto el foco en, en, en la música y en, en, en mostrar los talentos que, que tenemos a nivel infantil y de la adolescencia, en, no solamente en Formosa, sino también en, en toda la región. Y creemos que, bueno, que, que tiene mucho potencial el proyecto, por eso, por eso queremos darle la visibilidad y no solamente buscar esta cuestión del apoyo económico, que nosotros, para nosotros es fundamental, claro. sino también, bueno, esto de que eh, tiene que estar involucrado no solamente el sector estatal y el privado, sino también la, la comunidad, la comunidad artística uh -huh. y la comunidad en general apoyando este tipo de iniciativas. Uh -huh. Y déjame, por supuesto, eh, resaltar un logro que, que, que se ha dado en el día de ayer con la, la aprobación total del de la ley de prórroga de las asignaciones culturales, sí. que para nosotros resulta fundamental para poder seguir realizando proyectos de estas características. Uh -huh. Bueno, Alejandro, eh, una última cosita para, para mencionar. Eh, el hosting, o sea, la página vence el 11 de noviembre, ¿no? Es así y bueno, lanzan esta campaña para sostener este portal. Exactamente, el 11 de noviembre vence... Desde ya, bueno, estamos teniendo muy buena repercusión, ya, ya hay gente que está colaborando, así que agradecer a toda la gente que, que entiende el esfuerzo que hemos hecho. Uh -huh. eh, y bueno, eh, esto, es, esto también es, es un trabajo, entender al trabajo cultural como tra trabajo. Esto de que a veces, muchas veces se dice, lo hacemos por amor al arte. Sí, es cierto, lo hacemos por amor y por pasión al arte, pero también es un trabajo y como tal debe ser reconocido. Claro. Eh, como, como cualquier trabajo, uh -huh. como cualquier esfuerzo que uno hace. Y, y me parece que bueno es, es también oportuno que también la gente valore ese esfuerzo. Uh -huh. Bien, Alejandro, te agradecemos un montón. Y recordanos nuevamente la página y bueno dónde pueden donar la, los que están interesados. Bueno, la página se llama, la pueden buscar, atrlitoral.com. Ahí también eh, pueden acceder al, a la aplicación y si no, la buscan la aplicación en el, en el Play Store, eh, Cafecito, y ahí también en el buscador ponen eh, ATR Litoral y van a tener la posibilidad también de, de, de donar. Bien, muchas gracias, un gran abrazo y bueno, espero que se pueda sostener esta iniciativa porque la verdad que alienta y, y, y de acá nacen eh, también vocaciones. Sin duda alguna. Por supuesto, bueno, déjame saludar y agradecer a, a José Loyoap, a, a Hernán Casaniga, a Claudio Lanuse, a Ricardo López, a toda la gente querida de, de allá de Misiones, de la Universidad Nacional de Misiones, con la que me unen un gran afecto y, y siempre estamos haciéndonos el aguante mutuamente. Gracias, Alejandro, un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno. Eh, para, entonces para ayudar a esta campaña, campaña para sostener justamente el portal educativo ATR Litoral eh, podés ingresar en eh, Cafecito que es una de las plataformas para ayuda económica todo lo que tiene que ver con campañas eh, así que en el Play Store podés descargar y buscar ATR Litoral para colaborar entonces con esta campaña vamos a compartir una pequeña pausa que en día ya seguimos con más aquí en el informativo y vamos a presentar ahora el segmento cultura, tu, cultura y turismo porque es parte de la cultura para la tercera edad eh, y ya estamos con Elia y con Norma que nos acompañan en la jornada de hoy para hablar acerca del mate, esta bebida tan extendida y tan tradicional entre todos nosotros y, y en el mundo porque se ha extendido a países que nosotros ni pensábamos que iba a llegar esta infusión, así que hoy estamos para charlar sobre el mate. ¿Cómo están chicas? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, contentos porque nos visitan y nos traen este tema tan tan lindo y tan arraigado entre nosotros, sí. ¿no? Cierto. Así es. Bueno, nosotros somos alumna de la facultad de la UNAM, somos un grupo de adultos mayores que con ganas de aprender, de seguir aprendiendo, sí. no quedarnos. Entonces estamos con Abelina Vizcanchippi, que es nuestra profe, y ella nos da tips para que investiguemos, uh -huh. y en esta ocasión era el mate. Uh -huh. Entonces nosotros como grupo nos dividimos en tres, tres grupos, y cada uno investiga algo del mate. Uh -huh. Nosotros estuvimos investigando qué significa el mate, la bombilla, la pava, todos los elementos que componen uh -huh. al mate. Bueno, ¿qué nos pueden contar y qué nos trajeron tipos de, de mate, ¿no? Distintos tipos de sí. mate. Sí. Hay distintos tipos de mate: sí. de madera, de porongo o calabaza, de vidrio, de guampa de cuerno, sí. de plástico, eh, de, de variedades. Pero el más usado es el de, de este material, Ajá. de porongo. Sí. Y la bombilla. El cuerpo, de la bombilla, tiene tres partes. El pico, el difusor y el filtro. No le damos importancia al no, difusor. Estamos tan acostumbrados que lo hacemos casi automáticamente, ¿no? Pero sirve para que el agua no pase tan caliente y no nos queme. Y el filtro sirve para que la hierba... Pase, pase el agua, digamos. Pase claro, no la el la... sabor sí. del la... otros, y... otros componentes que tiene el mate, ¿no es cierto? También es la pava, sí. ¿eh? que acá la podemos ver. Pero que antiguamente la pava era un recipiente. Uh -huh. ¿Y ustedes saben por qué se llama pava? No, la verdad que no. Acá mi compañera les va a decir. En el antiguo... Allá en el antaño... Sí. Eh, los gauchos eh, miraron y vieron la pava, ya tenía pico y tenía sí, un... el asa. Y dijeron, parece una pava con sus pollitos su, su, en un, en un ah, gallinero. Sí, sí, sí. Por eso le llaman pava. Mira, tra tradición de, sí, de, de, de los gauchos. Antaño, sí. <risa> ¿Qué más nos pueden contar acerca del mate? Otros componentes también es eh, el agua, ¿no es cierto, por supuesto? El fuego porque si no, no estaríamos calentando el agua. Y también sabemos que en muchas partes de nuestro país y países limítrofes, se utiliza mucho el mate. Paraguay, Argentina, Brasil, uh -huh. Uruguay. Es compañerismo, es también eh, amistad, pero el mate también tiene ciertas propiedades. Esas propiedades son... Como estimulante, antioxidante, sí. eh... antiinflamatorias, Anti también. también. Y, otras, y es, eh, nos da ah, energía, porque el mate parece que te despierta, entonces es bueno para un, un nosotros. un componente sin duda de la socialización, porque es, no conocemos sí. a alguien y el mate es como el que rompe el hielo. Sí, sí, como para... Llega alguien a tu casa, sí, eh, tomamos un mate, un mate sí. y es como una compañía, es para unir, es para charlar, te llama a, a la charla. Uh -huh. porque bueno, un tema, un, un tema sin duda es eh, los grados de la temperatura del agua. De 85 ah. a 90. Ajá. Ese y si es, no tenés un termómetro para, para medir la temperatura, ¿cómo, eh, cómo calculas? Cuando la pava empieza a chillar, a antes, chillar. De hervor es, antes del hervor, tenés sí. antes Ahí. del hervor. Cuando, cuando empieza, empieza a, chillar. a chillar, le dejamos un ratito y ya la sacamos. Ahí bueno, está el Cuento, agua cuento una incidencia, yo no soy tomadora habitual de mate y <ríe> cuando me piden que prepare mate, siempre eh, me mando una que es hervir el agua y me retan y bueno, se pudre todo no, porque no, no se toma no, el mate no, con no, agua se, hervida no, <risa> entonces te, te, te tienes que comprar la pava que ya viene con la el temperatura sí. para, la, para el mate claro. o para hervir claro, claro Así. Eh, ¿qué más nos pueden contar y también eso? para, por ejemplo eh, el mate de, de calabaza sí. que te, viene la calabaza le das la forma del mate después le, para preparar, digamos, para curar le raspas con una cuchara filosa todo el sobrante de alrededor. Le cargas con, agua, con la hierba vieja, vieja. Le, le pones un poquito de agua caliente y le dejas. Uh -huh. Al otro día tirás eso, le volvés a cargar con la unas cinco veces más o menos. Después, por último de todo, ya te va quedando la forma. Le das de esta forma Ajá. y ya está curado el mate. Y, ya y ahí se puede tomar. Y, y tiene el gusto que vos le des, eh, porque hay mucha gente que toma con yuyito, con, hay mate de pomelo, también sí. hacen con pomelo, hacen eh, con distintas clases de yuyito principalmente. Uh -huh. Uh -huh. Aparte del mate, después está el, el tereré que también va con muchos sí. yuyos, que también se toma mucho acá en ¿Qué tipo de mates, eh, además, bueno, el tradicional, hierba yuyitos, eh, bueno, hay por ejemplo mate de leche mate no sé, de leche, se... de mate café, de coco, de, coco, de ¿Son, canela ¿Son adeptas sí. a algún tipo de esos mates? Eh, yo mate amargo. <risa> amargo Mate amargo, ah, ah, mate amargo. amargo sí. tiene amargo sí. Amargo con un poquito de edulcorante Ajá. Para sacarle el, el amargor así claro. a la... Con respecto a los mates, hace poco se inauguró eh, un museo uh -huh. En eh, verá? ¿eh? Sí. Eh, ¿No de Rulo, sí, Rulo grabo 10 sí. y eh, presentó una serie de mates uh -huh. impresionantes, sí. muy bueno. También con nuestro tema, nosotros estuvimos recorriendo, fuimos a Entre Ríos, uh -huh. y ahí este, era en Federación era la fiesta de, del mate, okay. del turismo. Ahí estuvimos. Esas son nuestras chango? compañeras. Sí. ¿sí? Y es estuvimos mediración. ahí con, ¿Con, el chango espacio? con el Chango espacio que uh -huh. estuvo con nosotros en, en la mesa también. Y también después fuimos a... ¿San Carlos? No, fuimos a, eh, ahí mismo, acá está, a un evento que había al día siguiente, donde se estaba promocionando a, a Sisto Río, uh -huh. por el Chapamé Mercedita. Uh -huh. Entonces cuando culminamos... Cantamos el chamamé, Mercedita, con todo el público. Estuvimos ofreciendo mate cocido Ajá. y también regalándoles mate. hierbas. Sí. Recargando los mates de la gente, porque donde vamos la gente toma mate. Claro. Entonces siempre tenemos hierba para recargarle o para... Claro, atraviesa nuestra cultura. Sí. Bueno, un tema sin duda muy sufrido fue durante la pandemia, que el mate estaba prohibido sí, por el sí, tema del contagio sí, y demás. Sí, sí, que, había que, tomar... que mucha gente se ahora se acostumbró a que va con su matecito sí, sí, sí. y anda con el mate claro. nomás para todos lados, claro. para no interferir en los otros para sí. por el contagio. Uh -huh. Bueno, ahora... una última cosita que le pregunto, también... La de... ¿Cuál es eh, la, el orden de poner, por ejemplo, la hierba, la, la bombilla? ¿Cómo se pone primero? Primero la hierba, uh -huh. eh, tres cuartas partes. Sí. Se sacude un poquito de costado eh, para que eh, tenga un lugarcito la bombilla. Uh -huh. Después se le echa el agua tibia, tibia, uh -huh. no tibia caliente, uh -huh. tibia, uh -huh. eh, se, hasta arriba. Cuando absorbe la hierba esa... Eh, se le vuelve a echar otra vez y se le pone la, la bombilla. La bombilla tiene que quedar ahí, uh -huh. no Siempre así, de costadito. Siempre claro. de costado. Claro. Y el agua siempre se echa en el huequito, Ajá. no alrededor. Acá siempre tiene que sobrar hierba seca. seca. Ajá. Solo acá seca. Ah, y yo personalmente no sé. tiro dos o tres mates. Claro, Los antes, antes, de, invitar, antes sí. de invitar, para sacar el, el amargor. ¿no? Para que la persona que vaya a tomar tome un mate bien hecho. Bien. Suave y rico. Bueno, chicas, muchísimas gracias por esto que nos vinieron a contar. Seguramente muchos aprendieron algunos tips porque sí, sí. el orden de la hierba, de la bombilla, de esto, de la temperatura del agua. <risa> la temperatura del agua tiene mucho todo que tema. ver. ¿Sí? Todo un tema, sí, porque sí, sí. haces con agua hervida sí. y te queda todo <risa> flotando. la yerba. Y a tu invitado no. lo matas. Bueno Así chicas, es. muchas gracias por acompañarnos hoy y bueno, son bienvenidas como siempre. Gracias, gracias. A, ustedes gracias a ustedes y gracias. invitamos a la gente adulta a que pueda hacer algo y esto es en la facultad es una cosa que nos estimula, nos ayuda a que nuestro cerebro siempre esté funcionando Despierto. y le invitamos a aquellos que quieran, los martes a las 9 horas, estamos son en la... dos horitas. No sé. Buenísimo. Así que, bueno, alentemos a quienes que se quieran sumar. Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias. gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Al día. aquí en Al Día y vamos a compartir ahora una nota que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad aportes de la genética y esto compartimos eh, Buenas tardes a todos acabamos de finalizar eh, la segunda charla del ciclo de charlas virtuales, las carreras de posgrados de la Facultad de Ciencias Forestales, en esta ocasión estuvimos con la doctora Carolina Miño que ella es docente de la especialización en biología de la conservación. Hola Carolina, nos comentas un poco tu formación de grado y de posgrado y en qué materia de la especialización estás trabajando. Hola, mi nombre es Carolina Miño, soy licenciada en genética, formada por la Universidad Nacional de Misiones, soy magíster y doctora con especialidad en genética y evolución, y soy diplomada en docencia universitaria. Soy docente de la carrera de especialización en biología de la conservación de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM y estoy a cargo de coordinar el equipo docente que dicta el módulo genética de la conservación, que es parte de la oferta de toda la carrera. Bueno, eh, hoy a la tarde recién acabamos de cerrar, es la segunda charla, por ahí nos querés comentar un poco Carolina de qué se trató la charla, cuáles fueron los las temas las, las temáticas que abordaste y básicamente un pequeño resumen de la misma. Bien, la charla trató fundamentalmente cuáles son los aportes que desde la genética podemos hacer para apoyar la toma de decisiones de manejo y conservación de poblaciones silvestres. Los aportes de la genética son variados, son, este, siempre se nutren de otras disciplinas, pero fundamentalmente la genética puede contribuir a identificar unidades evolutivamente significativas, unidades de manejo, grupos poblacionales distintos dentro de una especie que requieran de alguna necesidad de conservación o de protección específica, puede contribuir a distinguir dentro de una especie a lo largo de toda su distribución geográfica, cuáles son las unidades poblacionales que son distintas de otras, si mantienen flujo génico, o sea, si intercambian alelos y genes a lo largo de toda la distribución... Podemos también contribuir a combatir el tráfico ilegal, el comercio ilegal de fauna silvestre, identificando no solamente qué especies se trafican en los casos en donde sea imposible identificarlo mediante observación morfológica, sino también de dónde provienen esos animales, a dónde ir a reforzar las medidas de fiscalización y control. También contribuimos a realizar algunas acciones de conservación en terreno, por ejemplo, cuando se hacen translocaciones de individuos o soltura de individuos aprendidos, a dónde traslocarlos, a dónde soltarlos, son diversas preguntas que a través de la genética muchas veces se puede ayudar a responder y este, siempre como una herramienta más en lo que es el campo de la biología de la conservación, que es bastante más grande que la genética, pero la genética es un, es un pie o es una base importante para responder algunas preguntas eh, en este sentido. Bien Carolina, y en tu opinión, eh, digamos ¿qué le aportaría este tipo de conocimiento a los estudiantes de la especialización? La biología de la conservación, como mencioné recién, es una, este, un campo, una disciplina que se nutre de diferentes subdisciplinas o campos eh, de investigación. La genética de la conservación es una de esas partes de la biología de la conservación y de manera holística, como los, la, los, los individuos, las especies biológicas, fundamentalmente eh, somos genes. Tenía eh, un profesor que siempre decía, bueno, piense como una gameta, ¿no? los genes pasan a las próximas generaciones, los alelos pasan a las próximas generaciones, y efectivamente para lograr medidas de conservación o de manejo dentro de la biología de la conservación, el componente genético es un componente importantísimo, así como otras partes de la biología de la conservación, y creo que el cursar la carrera de biología de la conservación o la especialización sin cursar el modelo de la genética quedaría trunca una partecita. Este, y me parece que es importante que entendamos inclusive desde eh, la propia especie humana, ¿no? que también somos parte y estamos integrados por, por pasamos por los mismos procesos y fenómenos eh, por los cuales pasan las otras especies que comparten con nosotros el planeta, y la genética aporta una mirada un poquito más en profundidad de algunas cuestiones que a nivel macro quizá eh, sean un poco más este, difíciles de explicar. No sé, espero que, que les quede esas ganas de, de cursar el módulo genética de la conservación. La genética ha venido siendo aplicada con, con cada vez con más eh, énfasis y las técnicas de la biología molecular vienen avanzando de una manera muy rápida y nos permiten responder preguntas sobre todo desde el punto de vista de la evolución adaptativa, ¿no qué es lo que hace que las poblaciones puedan persistir, puedan adaptarse a, a los cambios drásticos en el ambiente, en el contexto de cambio climático y de extinción en masa que estamos pasando ahora en el planeta, la genética aporta algunas respuestas que eh, tienen que ver con esto de la adaptación de las especies a esos cambios que son realmente más complejas de, de, de acceder a través de otros métodos. ¿no? Algunas cuestiones de la genómica de la conservación responden a estas preguntas específicas de qué hace que algunas poblaciones se puedan adaptar y otras queden en el camino. Bueno, muchas gracias Carolina. Invitamos a todos los interesados en escuchar la charla a que visiten nuestro canal de la Facultad de Ciencias Forestales, eh, Transmedia. Ahí queda guardada la la charla completa de Carolina y agradecemos tu, tu presencia, tu participación y tu buena predisposición, Carolina. Les agradezco a ustedes por la invitación e invito a las personas a que se sumen entonces a la transmisión de YouTube del canal de la Facultad. Muchas gracias. Compartíamos entonces una nota desde la Facultad de Ciencias Forestales que nos estuvieron compartiendo este material. Para eh, revivir esta nota y otras entrevistas de tu interés puedes ingresar a transmedia.unam.edu.ar la página donde está la Mediateca. Eh, también nos ves en vivo y por supuesto en las redes sociales donde eh, encontrás todos los contenidos de la televisión universitaria, Instagram, Facebook y el canal de YouTube nos encontrás como UNAM Transmedia. Ya volvemos, hacemos una pequeña pausa y ya venimos con otra entrevista aquí en Al Día. Vamos aquí en el informativo y vamos a compartir ahora el segmento Sociedad Orgánica de Juan Carlos Furlán, que agradecemos de paso por el material enviado. ¿Tienes Hola amigos, estamos en el paraje Villa Venecia, en Cerro Corá, Misiones. En esta oportunidad vamos a hacerle una entrevista a Alejandro, que es acá en el barrio un prócer. Un niño que desde muy, pero muy chiquito mostraba un interés superlativo por, por el campo, por los animales y un amor a la tierra increíble. Alejandrito tiene 11 años y es realmente un ejemplo de lo que es el amor a la naturaleza, el amor a la tierra. Un chico que no se despega de su papá, acompañándolo en todas las labores y aprendiendo cada día un poco más. Lo escuchamos de fondo a los gritos con sus animales, tratando de, de ayudar justamente a su padre con la rastra. Ahora lo vamos a ver y nos interesa sobre todo que sea este material un mensaje para los jóvenes, jóvenes que hoy en las grandes ciudades están incrementando de manera alarmante la tasa de suicidios, fruto de una sociedad que se ha desvinculado del de trabajo en familia, de la virtud, de la alegría con la que un niño puede ...tomar contacto con la naturaleza, para aprender a trabajarla, para conocer sus códigos y su lenguaje. Alejandrito es un chico de la chacra, un chico que fundamentalmente está feliz. Y esa felicidad y esa plenitud no la obtiene con la última PlayStation ni el celular más moderno. Una felicidad que se la da a la hermana tierra, una alegría del corazón que hace que cada mañana este niño se levante con una sonrisa, sabiendo que le tocan tareas en la chacra. Nuestros abuelos eran más felices. Y la cultura que hizo a nuestros abuelos más felices aún sigue viva en rincones escondidos como los que van a ver hoy Ale, contame cuántos años tenemos. 11 años. Uh -huh. ¿Me decís tu nombre completo? Alejandro José Molina. Alejandro José Molina. ¿Dónde estamos ahora? En la chacra. La chacra. Este es Paraje. Eh. Villa Venecia. Ajá. Ajá. De Cerro Corá. Ajá. Así que, 11 añitos, y Kuchami, ¿te gusta la chacra? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan los animales? Sí. sí. ¿Y por qué te gusta la chacra y los animales? Y porque me gusta lidiar con los animales. Ajá. ¿Y se lleva el animal con vos o no? ¿Sí? sí. ¿Y hace cuánto vos que vos trabajás con tu papá acá? Mm, y no sé. Desde que, eso, que yo me acuerdo. Desde que vos te acordás. Uh -huh. ¿Y estos terneros son tuyos? Sí. Ajá. ¿Y ahora qué, está, qué herramienta estás pasando ahí? Una rastra. rastra. ¿Y ese para qué? Y para juntar la suciera. Ajá. Pues papá está arando. ¿No? Y vos vas atrás con tu ternero Juntando uh -huh. la... la... suciera uh -huh. ¿Y después qué vas a hacer acá? va a plantar? Ajá ¿Qué vas a plantar? Mandioca Mandioca Y maíz Y maíz Ajá Y después batata también Mira qué lindo Qué lindo Y decime, este... ¿Siempre hay para comer en la chacra? Sí ¿Nunca falta? No ¿Y, y, y te gustan los animales? tenés chancho seguro? Sí ¿Cuántos chanchos tenés? Eh. Un... Siete. Ah, la flauta, un montón. Siete chanchos. <risa> Tenemos cuatro chiquititos y tres grandes. Y escúchame, ¿y a vos te gusta la vida del pueblo o la ciudad o, o no? No. ¿Por qué no te gusta la ciudad? Porque allá no hace nada. A mí me gusta tan la chaca. <risa> y estudiar también, estoy estudiando también. Estás estudiando y viví en la chacra. Y trabajo. Y trabajás. Ajá. Y, y eso te gusta. Sí. sí. Y cuando vos seas grande, ¿qué querés hacer? Y trabajar en la chacra. <ríe> ¿Soñás con eso? Sí. Qué lindo, Alejandro. y Escuchame, hay muchos chicos que viven en la ciudad, ¿viste? Uh -huh. Y que no conocen la vida, del campo, no conocen los animales. Uh -huh. Entonces, este, ellos piensan, la mayoría piensa que la vida en la ciudad es mejor que la vida en el campo. Uh -huh. Y vos decís que no es así, que la vida del campo es mejor que la ciudad. Uh -huh. ¿Por qué decís vos? Porque acá vos te puedes entretener y todo, puedes correr, puedes jugar y allá no. Allá vos tenés que estar dentro de tu casa nomás. No puedes hacer nada. Uh -huh. Y hay gente por ahí que ve que vos estás con tus animales, que está... Que estás con las herramientas, que estás con tu papá acá en, en, en la tierra, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que dice, no, que ese, los chicos no tienen que trabajar. Uh -huh. ¿No es cierto? ¿Vos qué decís? ¿A vos te molesta trabajar así con tus animalitos y ayudarle a papá? No. A mí me gusta trabajar. <ríe> ¿Y por qué te gusta trabajar, Ale? Y sí, porque así yo ando corriendo y en la noche duermo bien. <risa> Por ejemplo uh -huh. <risa> Y Escuchame, ¿y cómo haces para entrenar a tus animales vos? y Le pongo una canguita le, le, le, le junto, le pongo la canguita Y le pongo un camboncito que es una horquetita Y le engancho una cadenita y le hago la chapalita Ay, arrastrando palo le va y Escúchame, ¿y qué es una canga? ¿Me querés mostrar? ¿Me podés uh -huh. enseñar? Uh -huh. La canga es Ajá. Este, Estos acá son los cancil Y este, el, oh, oh. este es el... Este es el cambón. Y este este se llama bozal. Este orejera. Y este es la brocha. La, la brocha. ¿Y es fácil de colocar todo eso? ¿Parece complicado? No. No. Fácil ¿Y, ¿Y cómo se llaman tus animales? Gurí y canario Gurí y canario, ¿y cómo se portan? Bien Bien. ¿Y a ellos les gusta la vida del campo también parece? Seguro que sí <ríe> ¿Y vos tenés hermano o no? Sí ¿Cuántos hermanos tenés? Dos ¿Dos hermanos? Hermana Hermana, ajá La mayor y la más chica Mira. ¿Y qué va a hacer con toda esta mandioca y todo este batata y todo lo que salga de acá? ¿Qué va a hacer con eso? Para comer y para dar los animales, para comer y para los animales, uh -huh. para Mira la gallina, lindo. los chanchos. Mira qué lindo. Y entonces en la chacra siempre hay para comer, nunca falta. Uh -huh. ¿Y qué más hay en la chacra que a vos te guste tanto? Y ese, a mí me gusta mucho plantar y arar, plantar y arar. Y ahora yo quiero hacerme una carretita. Te vas a hacer una carreta, uh -huh. vos solito. Uh -huh. Para tu ternero. Ajá. ¿Y qué va a hacer con tu carreta? Y carga palitos, por carga leña. <risa> y ahí ya lleva el horno. Y Y a los chicos de, de, de tu edad que viven en la ciudad, que están que están todo el día encerrados, ¿vos los invitaría a conocer el campo o no? Uh -huh. ¿Y qué qué, qué qué van a encontrar acá, Diego? No sé. <risa> van a encontrar animal, seguro. Ajá. Y, ¿Y va a encontrar algo que les guste o no? Ajá. ¿La vaca por ahí? <risa> y tenemos más vacas todavía. Tenemos un chiquitito y una, la mamá y otra chuntita igual que esto, pero son de mi papá. Y, y una otra vaca que está por tener pichoncito también. Mira qué lindo. Uh -huh. Y entonces, ¿vale la pena vivir en el campo? ¿Sí? Y ¿Qué les diría entonces a los chicos de la ciudad? ¿Cuál es el mensaje que tiene Alejandro para ellos? ¿Qué se te ocurre decirle? Que eh, le invita para que vengan Que le invita para que vengan ¿Es mejor la vida en el campo que en la ciudad? Uh -huh. ¿Sí? <ríe> es más sana uh -huh. <ríe> Y bueno Vamos a dejarte trabajar entonces porque si no, tu papá se nos va a motinar eh. ahí. <risa> bueno, vale, metele nomás. Compartíamos de esta manera el material enviado por Juan Carlos Jurlán, eh, columnista del segmento Sociedad Orgánica. Eh, nosotros ya estamos cerrando la edición de hoy, de al día. Recordá que puedes ingresar a todas las plataformas, a todas las redes sociales, donde nos encontrás, en Instagram, en YouTube, en el canal de, también de, perdón, en la página de Facebook. Eh, todo disponible para que puedas enterarte en lo que vamos produciendo aquí en el ámbito universitario. Nos reencontramos el lunes, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y pásenla bien. Chau, chau.